y mierdas, y bueno, me he levantado, no me he levantado tarde, me he levantado a las ocho y media por ahí, pero estaba haciendo cositas, estaba currando un poquito, y a partir de las 12 por ahí digo, vaya, pues ya está, voy a ponerme a, a, a tontear con la guitarra o con el banjo con lo que se me ocurra. Y, y esta vez he estado sacando un tema que me ha, que me ha indicado, me ha sugerido un, un colega por Facebook. Y me preguntado oye, ¿por qué no sacas el, el Dixie, el, el, realmente el Two Arms in Dixie? Eh, y digo, pues mira, si lo tengo sacado y todo, eh, lo que tengo que recordarlo, porque hace un montón de tiempo que no lo toco Y he esta mañana recordándolo, he hecho la tabulatura, que la voy a poner aquí, y he hecho el vídeo, ¿vale? También he grabado con la guitarra, que por eso la tengo He grabado el acompañamiento. Por si alguien, si sois dos, uno toca el banjo, y otro toca la guitarra, y, y ya está, ya tenéis el tema hecho. Eh, una cosita que quiero decir: el tema este, Dixie, es el himno de. El himno, himno es el himno de. de los confederados en la guerra civil. Eh, los confederados ya sabéis que eran los esclavistas y todo este tipo de cosas. Todavía, todo eso todavía lo llevan arrastrando en el sur de los Estados Unidos. Es decir, que eso no, no, no, está, no está superado todavía. Entonces, esto se considera un, un tema racista, ¿vale? Yo, personalmente, la melodía es muy chula, es, muy, es lo que me gusta a mí del tema, pero lo que lleva detrás, pues realmente no es, tan, no es tan chulo. Entonces, en ese sentido, pues precaución, amigo conductor, ¿vale? No es un tema para andar tocando alegremente, porque es como el cara al solo. Eh, mira, sí, ya está superado la guerra civil, sí, sí, sí, pero eso está ahí, ¿vale? Entonces, lo mismo, esto es un, un tema racista, y igual que la bandera confederada, pues está muy mal vista porque es racista, pues este tema de la guerra civil también se considera eh, es chungo, ¿vale? Entonces, bueno, la melodía es muy chula, es igual... Yo lo, lo pongo un poco como, aparte de lo del caso, vamos a olvidarnos de, de, de España. Eh, vamos a ir a, a himnos. Tú te pones a escuchar himnos y escucha el himno de la Unión Soviética... ...con todo lo que tiene la Unión Soviética detrás y la verdad es que el himno es chulísimo, es un pero guapo, guapo, guapo, es muy bueno. Lo mismo que el de la antigua República Federal eh, perdón, República de Democrática Alemana, la DDR. Es un himno que tú lo escuchas y es que se te pone las carnes de picos pardos porque es buenísimo musicalmente. Pero claro, eh, nosotros lo vemos un poco, yo personalmente lo veo separado de la simbología pero si lo tomas como la simbología, evidentemente, pues ahí hay, hay tenemos un problema. Dicho lo cual, melodía, chulísima, himno, chulísimo, la letra, en su contexto histórico, que os la, la, la voy a poner también, muy chula también, pero ten en cuenta la simbología que hay detrás y evidentemente no, no queremos un problema. Venga, con Dios, vamos al tema. De fallos por ahí pero afectado. bueno pues este es el, el tema es una versión un arreglo que he hecho yo eh, hay algunas cosas que están chulas otras que no lo gustan tanto pero bueno es mi arreglo eh, tengo una versión en Clawhammer que la tengo grabada y os voy a poner el enlace aquí para que con acompañamiento con letra y con todo por si a alguien le, le gusta y le la quiere descargar pues ahí la tiene bueno pues es un tema relativamente sencillo, eh, si lo tocamos en, en estilo melódico Y básicamente pues vamos a utilizar la escala de Sol y poco más Bueno, empezamos por Primera, segunda, tercera Insistimos otra vez en la, en la tercera Y ahora hacemos un trocito de escala de Sol Lo voy a tocar digamos sencillo, sin adornos Porque yo lo estoy metiendo algún adorno, por ejemplo yo hago pero en realidad tanto, tanto, tanto, tanto no hace falta, más sencillo también suena es decir, insisto sobre la cuerda tercera, eh, primera en este caso el adorno que yo hago hago es... ¿vale? Que es simplemente hacer un poquito más de roll en la segunda y tercera repito Meto la segunda al aire y ahora pongo un, un torcito del acorde de, de, de Do mayor. Doy tres veces sobre él, es decir, estoy poniendo la, la, el, la cuerda segunda y tercera en el quinto traste. Primer aire y ahora sigo con el, la escala de, de Sol. Yo le meto más adorno, yo lo hago. Pero en realidad no hace falta, ¿vale? Ahora, la primera y la de la quinta al aire. La quinta y la primera, mejor dicho. Primera, segunda. Y meto este acorde de re, de re, parcial, ¿vale? El acorde de re completo sería así. ¿Vale? Pero solamente meto estas dos notas Y ahora O Que es lo que tengo puesto en la tabulatura Repito toda esta parte porque no la, no la tengo delante, ¿vale? cualquier manera eh, de cualquier manera esto sirve que es más sencillo, ¿vale? lo vuelvo a repetir ahí le he metido ya adorno bueno, y ahora viene la segunda parte que empiezo con un no sé cómo llamarlo, es un, un tresillo, pero no para sentarse, triplete en inglés, que hago una, ¿Vale? 7, 5, 4. Algo está por ahí desafinado. En cualquier caso. 7, 5, 4, quinta al aire. Me voy al traste lo menos. Traste décimo, quinta al aire, quinta, y quinta, perdón, quinta, mejor dicho, quinto traste de la segunda cuerda y primer, quinto traste de la, de la primera. Insisto sobre la cuerda primera, y ahora quinta, eh, segundo traste de la quinta cuerda, segunda cuerda en el quinto traste... meto el acorde de la completo, también puedo meter solamente estas dos cuerdas, pero así suena mejor, la, vuelvo a pulsar con en la segunda cuerda en el quinto traste, y remato metiendo el acorde de re, básicamente el acorde de re completo sería así, pues la cuerda segunda y la primera, y ahora repito otra vez el triplete, vuelvo hacia arriba y hago... ¿Vale? Antes hacía... Y, y ahora hago... esto esta nota primero, ¿vale? Entonces hago... Y ahora... Primera, segunda, quinta... Meto este acorde de, de Sol, eh, perdón, de Sol, de Re séptima. Antes metíamos este, ahora ¿no? metemos este. Y ya eh, el final. Pues si no queda claro esta última parte voy a hacer esta segunda parte completa completa vale El, aunque estoy dando aquí podría hacer perfectamente lo mismo da porque entra bien y ahora la última parte Este dedo no lo he movido, no hace falta, pero si quiero puedo levantarlo. En el primer traste, la segunda cuerda. Primera al aire, primera en el 9 y ahora. Quinta al aire. Décimo traste. Y quinta al aire otra vez. ese es el tema vale ahora os voy a poner los acordes para la guitarra para que os hagáis un acompañamiento bueno voy a intentar cantar los acordes mientras mientras hago la melodía empieza sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, todo, todo.